Sea bienvenido a este módulo de inducción donde podrá reconocer la manera como opera el Moodle, que es la plataforma desde donde está viendo este video de presentación, y las actitudes y compromisos que debe asumir para abordar con éxito su proceso de aprendizaje en los módulos de formación digital o en línea. Siempre que ingrese a un módulo académico de aprendizaje, o MAA, en nuestra plataforma digital Note que en la parte superior aparecen las pestañas Inicio, Unidad Didáctica 1, Unidad Didáctica 2 y Unidad Didáctica 3. Lo que debe hacer es seguir en orden las orientaciones dadas en cada pestaña hasta que termine de realizar todo lo que allí se orienta. Verifique que haya cumplido todo lo solicitado en cada pestaña antes de pasar a la siguiente. Es muy importante que ingrese a los foros, orientaciones del tutor, preguntas y respuestas que aparecen en cada pestaña, ya que en este espacio su tutor le irá dando las instrucciones semanales para su estudio. Igualmente ingrese a las agendas avance de aprendizaje, para que reconozca el sistema de evaluación institucional y las tareas interactivas de aprendizaje o TIA, y las fechas de vencimiento para que programe su plan de estudio y pueda cumplir con ellas. En el proceso de aprendizaje todo lo que debe hacer está contenido en las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación o AEAE. -E. Siga en orden las orientaciones allí contenidas. Nunca ingrese a una tarea interactiva de aprendizaje de manera independiente, ya que estas están integradas a alguna de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que es desde donde se definen los contextos de aprendizaje.